...por qué cuando vamos a un médico... ...de que nos duele aquí o nos duele allí... ...esos efectos que tanto se parecen... ¿no? A, ...a los síntomas de las enfermedades, ...pero que son efectos... ...que está estudiado... ...de las armas psicotrónicas, ¿no?... ...los efectos que crean... ...en el cuerpo humano... ...o el ser humano... ...bueno, pues... ...todo eso se sabe... Eh, ...pero cuando le hablas del infrasonido... de ...que te está llegando el infrasonido... ...ya no quieren saber nada... ...¿por qué?... Si sí, son los estudios, lo que hablaba en el otro vídeo, vamos a ver. Est eh, reconocen los estudios oficialmente cuando les conviene, ¿no? Cuando no, no lo toman en cuenta. Como lo que son los daños que ocasiona el infrasonido, que está muy bien eh, muy bien estudiado, ¿verdad? Casualmente los mismos efectos que nos pasan a nosotros, ¿Por qué? nos lo niegan los médicos rotundamente. Y la radiofrecuencia. ¿Por qué todo eso no lo niegan las ondas electromagnéticas? ¿Por qué no quieren hablar de ello? Porque creo que es lo que más enfermedades está causando. ¿Por qué no hablan de ello? Porque es un arma, lo de las antenas es un arma realmente, para espiarnos y para quitar del medio a los que pues, les interese, ¿verdad? Porque esto es un arma genocida, que lo sepa la gente y que se rían de lo que yo digo cuando les toque... Ya verás cómo no se ríen tanto. A algunos no les da tiempo ni decir esta boca mía porque caen secos del, del ataque al corazón o del itus o de, del infarto cerebral. ¿Eh? ¿Tú no sabes que todo eso lo, lo provocan las ondas electromagnéticas? Pues seguir riendo de la gente. seguir riendo de la gente cuando lo está contando. Y, y preocuparos por el fútbol. ¿eh? Y no os preocupéis además por los... ...por los decretazos que están haciendo estos criminales... ...y estos sinvergüenzas... ¿eh? ...estos que deberían de estar en cadena perpetua... ...en trabajos forzados... ...para que trabajen por una puta vez en su vida... ...que no sea vendiéndonos... ...y jodiéndonos la vida a la gente normal y común. Pues esto es lo que está pasando... ...con esta tecnología... ...se están quitando a la gente del medio que les es molesta... ...por cualquier situación o por cualquier razón... ...como de muerte natural... ¿eh? ...hacer un seguro de vida... Haceros un seguro de vida, eso os dará tranquilidad, porque al menos si, si acaban con vosotros, pues van a tener que indemnizar a la familia, por ejemplo, ¿no? O, o a que tú quieras, vamos. El caso es que, que haya algo de por medio, ¿no? Eso sería como una eh, pronta solución, digamos, ¿no? Por lo menos así te hace vivir con más tranquilidad, de que si te pasa algo, lo dejas todo atado, eso es el que tenga posibilidades de ello, claro, económicas luego, por otro lado eh, a los médicos pues a ver que nos, que nos respondan a estas preguntas por ejemplo eh, yo cada vez que he tenido algún problema siempre está, es, ha sido estando bajo tratamiento psiquiátrico ¿por qué eso no lo apuntan en los juzgados? entre otras cosas ¿por qué eso intentan evitarlo de mil maneras diferentes? son cuatro preguntitas las que voy a hacer a ver, ¿qué pasa? ¿Que la psicosis es exactamente la misma por sustancia que por no sustancia? Porque en eso no cuadra. Eso no cuadra. A ver, explíquenoslo bien. ¿Cómo puede tener una persona una psicosis por sustancia, igual que una persona que no ha tomado en su vida sustancia y tiene esa misma psicosis? ¿No lo puede responder algún médico? Luego, a los psiquiatras también, ¿saben lo que es la telepatía artificial o sintética o la tortura electrónica? Si ustedes me dicen que no, están mintiendo, que lo sepan, están mintiendo. Y si me dicen que sí y me quieren diagnosticar y envenenar, diciéndome que tengo una enfermedad mental, están violando mis derechos. Porque ustedes tienen conocimiento de ello y lo están negando. Y saben exactamente que estos síntomas que nosotros decimos son los que se corresponden con, con el ataque de armas psicotrónicas. Así que no nos mientan más ni nos violen nuestros derechos humanos. Vamos a ver, otra pregunta. ¿Por qué? Cuando todos los estudios reconocidos oficialmente y científicamente del daño que ocasiona el infrasonido o la radiofrecuencia. ¿Por qué eso los médicos o la policía en ningún momento lo toman en cuenta? ¿Por qué lo niegan? Así rotundamente. ¿Por qué lo niegan? Si ahora todo el mundo ya sabe que estas tecnologías ya van con lo del pensamiento. ¿Ya? ¿Por qué lo siguen negando? Que están violando los derechos humanos a la gente, que es terrorismo de Estado. Porque cuando se hace desde la administración... Bueno, pues esas preguntitas, entre otras... Queremos saber por qué la policía eh, nos, nos quiere tachar de locos cuando vamos a denunciar o nos archivan las denuncias. Cuando ellos están dotados de esta tecnología y tienen el conocimiento de ella, al menos que podamos demostrar desde el 2010. Y que luego, en, en posesión de esa tecnología o dotados de esa tecnología, podemos demostrarlo desde el 2013. ¿Eh? con los acuerdos del comercio de armas internacional. ¿eh? Es que ahí lo deja clarito. Incluso su venta en online, digamos. ¿no? Que cualquier día ya no lo venden los chinos, una arma mágica Pero la gente, nada, porque China es, es en abierto. Porque en China sí que existe todo esto y es reconocido oficialmente. Y aquí no se reconoce oficialmente porque... Eh, podrá ser porque viola todos los derechos a la intimidad de las personas, ¿eh? porque es un espionaje industrial al cerebro de la gente, porque es una manipulación y un lavado de cerebro constante, porque es la, mayor, la peor tortura que se le puede hacer a un ser humano, ¿Eh? porque no tiene nada que ver con, con un sistema de derecho ni con un sistema constitucional o democrático. ...más bien es el fascismo puro y duro... ...por qué la policía sabiendo esto... ...y está dotada de esta tecnología... ...lo niega... ...por qué los médicos forenses... ...cuando les hablan de esto... ...lo niegan... ...por qué... ...no saben lo que es la, te la telepatía sintética... ...porque... ...creo que lo estudian... ...en sus temarios, ¿verdad?... ...los psicólogos y los psiquiatras... ...no... ...luego los neurocientíficos y toda esta gente... ¿Eh? ¿Por qué nos lo niegan? ¿Porque están eh, esclavizando a la, a la población? ¿Porque se están quitando del medio a la gente con este tipo de tecnología? ¿Porque están cometiendo un genocidio en silencio? Sin que toda la pestruzada de gente se entere de nada. Porque, como tiene bastante con el fútbol y con todas estas tonterías, ¿eh? ¿por qué? Si es un terrorismo de, de, de Estado puro y duro. ...y mienten, y nos siguen mintiendo... ...y nos quieren hacer pasar... Eh, ...por enfermos, además, a las víctimas... ...bastante tenemos con aguantar... ...esto... ...intentar seguir viviendo como malamente podemos... ¿Eh? ...que nos contesten a esas cosas... ...a esas preguntas... ...que nos contesten a eso... ...esos médicos, esos policías... ...o los jueces que lo archivan... ...cuando estás demostrando con pruebas... ...con las mismas fechas que ellos son conscientes y están incumpliendo su deber y que te están violando los derechos humanos. Eso ya es parte, que, que le quede muy claro a todas las víctimas también. Eso eh, tiene tanta culpa, el que lo hace como el que lo permite. Y el que lo permite, si además está cometiendo delitos eh, para tapar esto, es parte del problema. A ver si os enteráis. Y esto es terrorismo de Estado.